Hoy ya voy a hablaros un poquito de cómo hacería en los juegos, pero claro, para hacer IA en los juegos necesitamos un juego y como necesitamos un juego, ese es el motivo por el cual el código de la semana pasada yo lo he expandido para que tengamos un poquito más de código, lo que pasa es que está basado en las mismas ideas que hablamos la semana pasada, como está basado en las mismas ideas os lo voy a poder explicar rápidamente para que entendáis cómo va. De hecho, he hecho una cosa que es lo que os recomendé hacer la semana pasada. Que es un diagrama. No uno muy complejo, uno sencillito, pero para que se entienda cómo funciona este código. En este código yo tengo por un... Uff, será un poco brillante, ¿no? Cuesta de ver. Los colores estos no están muy allá. A ver si cambiándole el modo mejor, volveré al otro modo porque si no, en el otro lado no se ve bien, vale, siguiendo lo que dijimos la semana pasada tenemos por aquí una serie de sistemas que yo he diseñado, la semana pasada diseñamos un sistema de render, yo he añadido un sistema de física y un sistema de input, el sistema de input es el que lee el teclado y que según la pulsación del jugador actualiza las velocidades del player y de hecho, en cada sistema, aquí están comprimidos, pero si pulso aquí, me dice el sistema lo que acepta como entrada, y aquí está mal, vale. este no lo pone, tiene que dar lo que acepta como entrada y lo que da como salida, porque este diagrama no está actualizado, pero bueno, más o menos me vale. Así que por ejemplo el sistema de física eh, no está actualizado, digo, porque el componente status lo he quitado. Pero bueno, aquí acepta de las entidades posición y velocidad, es lo que tiene el sistema de física, y como salida toca la posición, y en una versión que hice tocaba un componente de estado, pero ya no hay estado, o sea que solo toca la posición. Acepta posición y velocidad y cambia la posición. ¿Realmente está mal? También ahí, porque también cambia la velocidad. Vale, El sistema de física que he diseñado... Si hay una colisión con un borde del mapa, lo que hace es reposicionar para que la posición sea válida y cambiar la velocidad para que haya un rebote, simplemente, ¿vale? El sistema de render dibuja con la única diferencia de que el sistema de render que tengo aquí ya no dibuja cuadrados, sino que dibuja sprites, y ahora os enseñaré cómo dibuja los sprites. Todos los sistemas tienen este esquema, aunque de momento no he implementado para ninguno la función terminate, pero la idea es que los sistemas hay que inicializarlos al principio, se, se actualizan en cada iteración y al terminar, pues se cierran con lo que haya que hacer para cerrarlos, ¿vale? Esto de aquí es las entidades. Como dijimos la semana pasada, las entidades están hechas de componentes, pero nosotros no vamos a hacer entidades componibles, sino que vamos a tener un tipo entidad que ya tiene todos los componentes. Siempre. Todas nuestras entidades tienen todos los componentes para no tener que liarnos con la dificultad que supone ir haciendo entidades componibles. Así que de momento tenemos un sistema de entidades que tiene posición, velocidad y que para el render tiene tamaño y un puntero a un sprite. Eso es lo que tenemos. No muy, no muy diferente la semana pasada, teníamos color, ahora tenemos puntero a sprite. Las entidades las maneja nuestro manager de entidades... ¿Vale? que se llama man subrayado entity y lo he hecho así porque así, ahora lo veréis la clasificación, las cosas que son managers están en una carpeta man y entonces yo para coger cualquier manager hago man barra entity y las cosas que son sistemas están en una carpeta sys de modo que tengo sys barra entity o sys barra render y lo mismo con los componentes que son solo los datos que es lo que utilizo para las entidades pues todo está clasificado en carpetitas. He creado un manager game que me sirve para iniciar una partida y terminar una partida, porque claro, yo puedo tener los sistemas, pero lo que necesito es que cuando mi usuario en el menú pulse una tecla, se inicia una partida, se actualiza una partida hasta que la partida termina y luego se iniciará otra. De modo que tengo un manager que es el que posee todos los sistemas de la partida es además el que tiene a otros managers como el de entidades y yo utilizo este manager para desde fuera decir empieza una partida, actualiza una iteración de la partida, renderízala y termina. Se entiende el diagrama. ¿vale Las flechas lo que indican es quién posee a quién, quién es el responsable. El manager de la partida es el que posee todos estos sistemas, también posee al manager de entidades Suena raro lo de posee, pero bueno, es una traducción directa del inglés. El manager de entidades es el que tiene las entidades, y de hecho aquí lo tenéis, estos son los datos y estas son las funciones. Tiene lo que teníamos la semana pasada, el número de entidades, el puntero a la última y el array. Y aquí lo que tenemos simplemente son los sistemas y los otros managers del que solo hay uno. Esquema de la semana pasada, más o menos, ¿está claro? Esto se traduce en código, y aquí sí que voy a tener que cambiar otra vez para que se vea dinámico, si no, no se ve nada. ¿Vale? En código el main, como veis, deshabilita el firmware, inicializa el manager de juego y a continuación en el bucle principal llama a la actualización del manager de juego, llama a esperar al vSync y llama al render del manager de juego y loop. Ya está. Esto es mi juego. Queda muy limpito, muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo un manager que se encarga de las partidas y yo lo inicializo, lo actualizo, renderizo. Ya está. Ahora me voy a manager, que como veis aquí, bueno, lo veréis pequeñito, pero aquí tengo una carpeta assets, una carpeta cmp, que es de componentes, una carpeta man para los managers y una carpeta sys para los sistemas. ¿Vale? Esto, si lo veo en el terminal, en la carpeta de fuentes, vale este no es este es el de la semana pasada vale ahí lo veis carpeta assets carpeta cmp carpeta manager carpeta sistemas cpc telera no hace falta que yo le diga nada cuando hago carpetas cpc telera todo lo que está por debajo de source si tiene extensión .s lo ensambla así que yo me puedo organizar tranquilamente el proyecto como yo quiera por carpetas Me voy al manager, el manager de, aquí en managers, el de game. Este es el game manager, y en el game manager tengo mis definiciones de entidades, como tenía la semana pasada, yo creo entidades, y las creo en una posición, con su velocidad, con su tamaño, y aquí lo último que tengo es el sprite, que ahora veremos de dónde sale, ¿vale? Eso es el principal carácter, una bola, una espada, un sprite. Ahora veremos de dónde sale. La inicialización del manager de entidades lo que hace es inicializar las cosas que posee. Primero el, el manager de juego inicializa el manager de entidades, inicializa los sistemas que posee, crea las tres entidades que yo tengo y termina. Esa es la inicialización que tengo ahora. Estas son entidades temporales, ¿vale? son de prueba, pero esto es lo que hago en la inicialización. La actualización, como veis, es llamo a obtener el array de entidades y actualizo el sistema de input llamo a obtener el array de entidades otra vez y actualizo el sistema de físicas o sea actualizar es input, físicas, input, físicas ya está, lo que es el jugador y lo que es las entidades y el render es obtengo el array y se lo paso al render update ya está, fácil ¿no? se ve bastante claro hasta aquí Solo es una estructuración con sistemas y con cosas como lo teníamos la semana pasada, pero con más sistemas. Esto es el manager de entidades, que la semana pasada teníamos aquí la definición puesta a mano de nuestro vector, nuestro número de entidades, nuestro puntero a última entidad. Esto hace exactamente eso, pero es una macro que lo hace todo. Ahora os la enseñaré, va aparte. Quedaos de momento que simplemente es, esto genera lo de número de entidades, puntero la última entidad y el array de entidades y lo llama Entity, como veis aquí. El GetArray, que es lo que hemos visto antes, es lo que me devuelve en ix y en a el puntero al Array y el número de entidades para que lo usen otros. Ahora he hecho una cosa que la semana pasada no tenía, y es que he hecho una función de Init del Manager de Entidades, porque hay que asumir que mi juego se va a jugar iterativamente, es decir, alguien juega una partida, le matan, juega otra. Y como os dije la semana pasada, si yo juego una partida y me matan, luego voy a tener que volver a poner los datos en su estado inicial. Cuando yo genero la array de identidades, está en su estado inicial, pero si yo luego no lo vuelvo a poner en su estado inicial, no puedo iniciar otra partida. ¿Cuál es el estado inicial? Lo que hace init, este xor de aquí a, ¿sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que es la operación xor? Sí. ¿Y esto qué operación está haciendo? xor de a con a, correcto se puede poner también así, ¿vale? cuando operamos con el acumulador solo damos el parámetro, pero lo podríamos expresar así, de a con a, y esto es lo mismo, y hacer un xor de una cosa consigo misma, ¿qué da como resultado? todo ceros, correcto, si yo hago un xor de a consigo mismo, lo tenéis que pensar que bit a bit, los bits son iguales son 1 1 o 0 0 donde A valga 1 A vale 1 y donde A vale 0 A vale 0, por lo cual 1 a 1 todos los bits o son todos 1, XOR de 1 con 1 o XOR de 0 con 0. El resultado es todos ceros. Y eso es una forma rápida de poner el registro A a 0. Porque eso ocupa un byte, tarda un ciclo. Si pongo un L de a, 0, son dos bytes y tarda dos ciclos. Esto que puede parecer una fricada, por decirlo de alguna manera, se hace a día de hoy en vuestros procesadores de 64 bits. Y de hecho es más, a día de hoy en vuestros procesadores de 64 bits tiene más relevancia, porque una operación de XOR en vuestros, operadores de, en vuestros ordenadores de 64 bits, de un registro consigo mismo, se puede hacer en un byte, pero cargar en un registro un número de 64 bits como mínimo, en memoria hay que poner el operando, o sea, el, el operador, la instrucción de cargar en el acumulador o en el registro que sea, y los 64 bits que quiero cargar, que es mucho más largo. ¿Vale? O sea, esto se hace de siempre. Usar XOR de una cosa consigo mismo para poner a cero. Y eso es para meter un cero en el número de entidades que tengo. Cuando inicializo el sistema, no hay entidades. Cero. Y hago lo mismo con el puntero última, a la última entidad. Cargo el principio del array y lo pongo como puntero al puntero de la última entidad, como tengo el array vacío pues hago que la última entidad es el primer byte del array ¿vale? inicialización que la semana pasada no tenía la semana pasada sí que creábamos entidades teníamos una llamada create aquí hay una que es new, no es lo mismo ¿por qué? create la tengo aquí lo que he hecho es dividirlas yo ahora tengo un create que llama a new, y new es la que me produce una nueva entidad sin rellenar los valores. Simplemente es, si tengo que producir una entidad, el puntero a última entidad pasa a apuntar a la siguiente y sumo una masa al número de entidades, y devuelvo el puntero a la entidad que acabo de producir. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos la semana pasada, pero además rellenábamos los valores. Ahora lo he separado en un new, que no me rellena valores, yo podría crear una entidad y recibo en ix el puntero a esa entidad, y a continuación lo que hago es rellenar los valores. Aquí me pasan en hl el puntero a los valores iniciales. Y lo primero que hago es salvarlo en la pila. Porque cuando llame aquí se va a perder. Y esta new es lo que hicimos la semana pasada. Incremento el número de entidades. ¿Vale? Porque estoy creando una nueva. Pues una más. Y aquí como veis lo que hago es actualizar el puntero a la última entidad. Para que apunte a la siguiente en mi espacio. Y termino devolviendo en ix aquí abajo, vale no en ix sino que lo devuelvo en de, que lo tengo apuntado aquí, en el, en el registro de devuelvo el puntero a la entidad recientemente creada, como veis lo cojo de la última entidad antes de actualizar el puntero a última entidad, así que lo siguiente que hago aquí es eso, meter en el registro ix lo que hay en el registro de, y esto que veis aquí diréis que es esto, El Z80 tiene un conjunto de instrucciones que se llaman instrucciones no documentadas. Se llaman así porque no estaban en la documentación oficial del procesador, pero que son instrucciones que el procesador ejecuta. Una de ellas es cargar un registro de 8 bits como D en la parte alta del de registro IX. IX es de 16 bits, pero yo puedo acceder a la parte alta de Ix, sus 8 bits superiores, y la parte baja, H y L. Pero eso no puedo hacerlo con las instrucciones que vienen documentadas. Este ensamblador que estoy usando, las instrucciones que no están documentadas, como esta, cargar en la parte alta de Ix lo que hay en D, no las tiene. Pero claro, como vosotros ya sabéis, yo puedo perfectamente, cualquier instrucción, ponerla directamente en lugar de poner aquí para que él me lo traduzca a código máquina, yo la puedo poner en código máquina, directamente. Esto de aquí es una macro que lo único que hace es poner .db para poner esta instrucción en código máquina a mano. Y he creado la macro porque la macro hace que sea más legible. Estas son macros que están en cpc telera las podéis buscar en la documentación. Pues con eso, esto se traduce a .db.db .db para que haga esa instrucción en código máquina, simplemente. Así que... Creo una nueva entidad, la nueva entidad, el puntero me lo devuelve en de, ese puntero lo meto en ix que me servirá para devolverlo, que veis aquí que, que pone que lo devuelvo en ix, y entonces aquí abajo vuelvo a hacer a recuperar hl que apunta a los valores que yo tengo que copiar, y os recuerdo, la instrucción ledir copia de hl a de todo lo que haya en bc, la cantidad de bytes que ponga en bc, aquí... Yo no he cargado nada, pero si os fijáis lo tengo en comentarios. DE ya está apuntando a la nueva entidad, HL está apuntando a los valores de origen, y BC tiene el tamaño porque me lo devuelve New. Aquí, una de las dos cosas que devuelve es el tamaño de la entidad en BC. Así que como esas dos cosas las devuelve, yo solo tengo que poner en HL el origen y llamar a LED. Esto que he hecho es dividirme en dos las funciones que tenía que era un create la semana pasada, y lo he hecho en dos porque así ahora puedo crear nuevas entidades sin inicializarlas, o puedo crear nuevas entidades dándole los valores, de las dos formas. Vale, os he dicho que esta cosa de aquí, que se llama define component array structure, me crea lo que los, la semana pasada yo tenía. Si os fijáis, yo a esto le paso un parámetro... Subrayado entity. Le paso max entities y le paso aquí también un, una llamada. Esta de aquí. Eh, se me va el ratón. Le paso esta llamada de aquí que es define component entity default. Una serie de cosas. ¿Y todo eso a dónde va a parar? Esto va a parar aquí. Y esto... Aunque no es necesario que lo hagáis, os lo muestro para que veáis lo que se puede hacer con las macros. Con las macros yo puedo utilizar otras macros y esto me va a generar todo el código que yo necesito. Aquí, define component array structure recibe estos parámetros de aquí. Nombre, número y eso de ahí es la macro que hace eh, la construcción de un componente por defecto. Esto me genera toda la estructura para que yo para un componente como las entidades y si quisiera tener otra cosa podría utilizar lo mismo con otra cosa que no fueran entidades me genera esto que son tres etiquetas, ahora os explico cómo va, pero veis tres etiquetas la primera con un db0, la segunda con un dw que es el puntero a esto de aquí y esto repite n veces llamar al constructor del otro y diréis, qué rayada ¿no? Bueno pues todo esto son tname The name es lo que yo he puesto en el otro lado como subrayado Entities. Así que aquí pone subrayado Entities. Esta comilla es el operador para concatenar. Así que yo aquí pongo subrayado Entities y lo concateno con subrayado NUM, subrayado pen, subrayado Array. Así que tengo subrayado Entities NUM, subrayado Entities pen, subrayado Entities Array. Que es lo que tenía la semana pasada. A continuación, subrayado Entities, subrayado Array que es este de aquí, eso es el puntero inicial de pen, ¿vale? El puntero, el puntero al último elemento apunta por defecto aquí, al inicio del array. Y el array es, yo tengo una macro que me crea una entidad, que es la que le he pasado, y aquí lo repito n veces. ¿Quiero cinco entidades? Pues repito cinco veces el crear una entidad por defecto. Esto cuando... Compilamos, ya está compilado, esto como cuando compilamos en, en el manager de entidades, que está aquí en TTLST, vale, aquí. Aquí veis, define component array structure, ¿vale? Lo veis declarado. Esta es la, de la declaración que teníamos, tal cual. Y ahora vais a ver cómo eso se transforma en valores reales. Define component array de structure de subrayado entity, max entities, define entity default. ¿Vale? Y esto me genera, como veis aquí, subrayado entity num, subrayado entity pian. Y aquí .db0 y aquí punto .dw subrayado entity array, que es lo que tengo debajo, dónde está, aquí, subrayado entity array, vale que tiene un repetir de máximo número de entidades. Y el repetir de máximo número de entidades es que para cada entidad yo lo que voy a hacer es define component entity default, que es otra macro, que lo que me va a generar es una entidad por defecto, como veis aquí abajo. Una entidad por defecto tiene los valores 000011 y un puntero de ceros. Y eso genera esto de aquí, la posición, la velocidad, el tamaño y el sprite para una entidad. Pero como yo le he puesto repetir para max entities, tengo una aquí, tengo otra aquí y tengo otra aquí, como veis, las entidades que he puesto. No sé si tengo puesto 5, el en max entities, o 10. Creo que son 10 lo que tengo puesto. Así que me va generando, ¿vale? Eso es la macro que he hecho, es esta de aquí, eh, no, no, está de aquí, ¿no? Esta de aquí, que como veis lo que me está haciendo es simplemente generarme toda la estructura que yo tenía la semana pasada. Así que yo ahora cada vez que quiero una estructura de este estilo puedo tenerla para mis entidades o podría tener otros tipos de entidades, pues utilizo la misma macro y genero la misma estructura para distintas cosas para eso me sirven las macros para automatizar y para garantizar que si yo quiero la misma estructura en distintas cosas no la voy a hacer yo a mano porque si la empiezo haciendo a mano y luego cambio algo lo tengo que cambiar en todas partes y ya sabéis eso es lo que significa significa que me voy a quedar con cosas que no están cambiadas con cosas que no están iguales con que me saldrán bugs para eso uso la macro Vale. Hasta aquí me seguís, supongo, ¿no? Me falta. Hemos visto el game, hemos visto el entity. Esto es la estructura de entidad, que es la que tenemos ahora. Ya lo habéis visto como lo he definido antes en el diagrama. Simplemente tengo x, y, velocidad x, velocidad y, ancho alto, puntero a sprite. Y aquí esto, que es nuevo, que veis que pongo c, c, c, c eso es... Last Video Memory Pointer Value, ¿para qué me sirve esto?, esto es, un... esto es un ejemplo sencillo de optimización, para que veáis solo un paso, pero qué cosas que hay que hacer, y eso lo vais a ver ahora en el sistema del render, cuando yo voy a renderizar todos os habéis preocupado de el borrado, si yo tengo que borrar, la forma de borrar mis cuadrados que pinto de un color es pintar encima un cuadrado negro, forma más fácil, vale, se pueden hacer otras cosas, pero hay que cambiar la memoria de vídeo y para no dejar rastro, el rastro hay que ponerlo al color del fondo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo renderizo las entidades, como las renderizo en un sitio concreto de la memoria de vídeo, ya sabéis que estoy utilizando la función getScreenPointer, que tarda un tiempo en calcular eso. Pues si yo las renderizo en la posición C005, me guardo ese C005 en la estructura de entidad para que en la siguiente iteración utilizo ese puntero directamente para decir ahí borro, no lo calculo otra vez, es tontería, si lo he calculado en la iteración anterior, en la siguiente no se va a haber movido del sitio esa entidad que tengo que borrar, estaba ahí, así que lo calculo una vez, me lo guardo y en la siguiente lo saco y escribo ahí. Para eso sirve ese last video memory pointer value, para guardar el puntero a la última vez que renderice esta entidad, donde en la memoria de vídeo lo renderice, en lugar de volver a calcularlo, ¿vale? Todo esto que tenéis aquí son constantes, y todas estas constantes me sirven para acceder a estos miembros utilizando el registro x porque cuando yo estoy apuntando al principio de la entidad, la velocidad de x está en la posición 2. Así que en vez de poner yo que cargo en A 2 y X, yo lo que pondré es cargo en A EVX y X, que es una constante. Dime. Pero no da igual. No están globales, estas constantes porque este es un fichero de cabecera que lo va a incluir aquel que lo use. Entonces no necesita que sean globales. Son constantes, ¿vale? No es un problema que no sean globales. Vale, dicho esto, vamos a los sistemas, carpeta systems, sistema de input, como veis inicializarlo no cuesta mucho, es fácil, red. La actualización del sistema de input lo que hace es actualizar exclusivamente la entidad cero del vector, o sea, de la de entidades, porque la entidad cero por defecto es el player, así que lo que hace es coger, le pasan el puntero a la de entidades, como esa ya es la entidad cero, Aquí lo veis, la velocidad la pongo a cero, es decir, en mi iteración de input primero paro al jugador, no se mueve. Y ahí veis el uso, evx, evi, dx, ¿vale? Y ahí meto un cero y meto un cero. Y a continuación, ¿qué hago? Primero escaneo el teclado y luego me pongo a mirar a ver qué teclas hay pulsadas. Si alguien ha pulsado la O, y aquí miro la tecla O, miro a ver si está pulsada... Y si está pulsada la tecla O lo que hago es cambiar la velocidad del jugador. La O es moverse a la izquierda. Entonces cuando se pulse la O meto un menos 1 en la velocidad en X. Y no tengo que hacer más nada. Es decir, mi sistema de input es veo que tecla hay pulsada y según la tecla que haya pulsada cambio la velocidad del jugador. Ya se encargará el sistema de física de moverlo. Yo solo tengo que cambiar la velocidad. ¿Vale? Lo mismo con las demás teclas. Tengo las clásicas o que algunos me habéis preguntado antes, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y las clásicas, sí, son clásic clásico es aquello que tiene más tiempo. ¿Sí? WASD con respecto a OPQA no es clásico, es moderno. ¿Vale? Pero es más cómodo. Depende, más cómodo. es lo que a ti te sea más cómodo. Bueno, no, bueno que en nuestro caso, que queda, ¿no? Podéis poner los controles que queráis. Ahora, una recomendación los miembros del jurado, la mayoría, son personas clásicas. Es decir, personas que jugaron a esto en su época. Si le pones unos controles modernos, no les suele gustar. Es un detalle. Es decir, puedes ponerlos si quieres. No hay problema. Ahora, te diré, de años anteriores, he oído a muchos miembros del, del jurado quejarse de es que les gusta mucho a la gente nueva usar el WSD. No es importante, ¿vale? O sea, son chascarrillos. Tampoco le van... No, no te van a menospreciar un juego porque pongas unos controles distintos. A no ser que pongas unos controles raros, que haya que poner las manos y entonces dirán, ¿qué, qué, qué, ¿qué tío disléxico ha puesto esto? O sea... Bueno, sistema de físicas. Me hago dos constantes para el ancho y el alto de la pantalla, 80 bytes de ancho, 200 líneas de alto... Inicializarlo, de momento no he hecho nada, ahora os enseñaré otras formas de inicializar. Y el sistema de física lo que hace es actualizar la x y actualizar la y, las posiciones. Y lo hace en función de las velocidades. ¿Y qué es lo que hace? Para actualizar la posición me meto en a, el ancho de la pantalla más 1. Y le resto el ancho de mi entidad, porque mis entidades son de distinto tamaño. Es ancho de pantalla más uno, Imaginamos la pantalla, le resto el ancho de mi entidad y por tanto me estoy poniendo en la posición máxima que mi entidad podría ponerse sin tocar el borde de la pantalla. El ancho de la pantalla más 1 menos mi entidad. vale Eso me lo guardo en C. Lo tengo como un valor temporal para usar. Y a continuación lo que hago es a la posición X le añado velocidad en X. vale Leo en A, posición en X, añado velocidad en X. Sumo la velocidad. Y lo compruebo con C, comparo con C. Cojo mi velocidad, mi posición, sumo, si me he movido en una dirección, miro a ver si mi X no es válida. Mi X no va a ser válida cuando, si yo estoy, por ejemplo, tengo una entidad de tamaño 3, de ancho, bytes, mi pantalla son 80. 80 más 1 es 81, menos 3 que tiene mi entidad, sería 78. 78 es lo que vale C. Si yo ahora cojo. Mi posición en x, imaginaos que mi posición fuera 78, y le sumo 1, mi posición sería 79. Si yo tengo 79 y compararnos más que restar, ¿vale? 79 menos 78 da 1. Eso no produce acarreo. Restar solo produce acarreo cuando la resta da menos de 0. Por tanto, si me ha dado 0 o me ha dado 1... No produce acarreo, la X es inválida. Es inválida porque estoy en una posición mayor que el máximo que puedo tolerar. El máximo es 78, 79 menos 78 no da acarreo, posición inválida. ¿De acuerdo? Eso es como compruebo las posiciones. Si la posición es inválida, me vengo aquí y la corrijo. Corregir la que es. Cambio la velocidad. ¿Por qué? Porque yo de momento he calculado la posición, pero no la he salvado. He hecho la suma, pero no he salvado la suma. Así que si mi x resultante es inválida, no la almaceno, me quedo con la que tenía antes, y cambio la velocidad de signo. ¿Para qué? Me quedo en mi misma posición, invierto la velocidad para irme hacia el otro lado, reboto. Si la x es válida, hago esto que está aquí arriba, que es almacenarla y saltar al endif de aquí. Vale, Ahí tenéis una estructura de if, ¿no? un pongo un endif. Fácil. Lo mismo para la i y. y ya está. Con esas dos cosas es mi bucle. Lo único que hago después es, como en b tengo el número de entidades, decremento b, si es cero ya he terminado, y si no, siguiente entidad. Me cojo el tamaño de entidades, se lo sumo a x y repito a la siguiente entidad. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Vale. Sistema de render, que lo vimos la semana pasada, hicimos un sistema de render me he hecho una actualización del sistema de render, no es mucho más complicado que el de la semana pasada, solo que ahora, por ejemplo, tengo un init que la semana pasada no tenía, y este init lo que hace es poner el modo de vídeo a cero, coger la paleta, que tendremos que ver ahora de dónde viene, ¿vale? HL la coge la paleta principal, que es de tamaño 16, y hace set palete. Y a continuación cambio el, cambio el borde para ponerlo en blanco, que es el nombre que tiene, ese gris que veis en el borde, se llama blanco. Porque luego el blanco se le llama blanco brillante. Es el nombre que tiene el color. Actualizar el sistema de render es llamar a una función que tengo ahora que es renderizar las entidades. Y esto lo he hecho así porque actualizar el sistema de render en un futuro tendrá que pintar más cosas. Como por ejemplo el mapa de fondo, el fondo otras cosas. De momento llamo a renderizar las entidades. Y aquí en renderizar las entidades... Hago una cosa ligeramente distinta. Si os fijáis en la entrada, me dan esto. Puntero a la primera entidad para renderizar, ¿por qué? Porque tengo un array, y a el número de entidades a renderizar, ¿sí? Hasta ahí bien, es lo que teníamos la última vez. Y lo primero que hago es coger a, que es el número de entidades, y escribo en algo que se llama EntityCounter. Suena razonable, ¿no? Me guardo el contador en una variable, pero ¿dónde está esa variable? Diréis. Esa variable está aquí. Y ahora quiero que reflexionéis un poco sobre eso y me diráis qué estoy haciendo exactamente. Porque yo he cogido A y lo he escrito en entity counter. ¿Dónde está entity counter y qué es lo que estoy modificando? ¿Eh? actual más 1, ¿vale? El punto es la posición actual donde voy a, eh, donde el ensamblador va a generar el código. Así que si está generando el código en la posición 4100, eso daría 4101, ¿vale? ¿Y esa posición cuál es? Decidme una cosa, ¿podéis ensamblar esta línea? Si os dijera que me dijerais esa línea en código máquina, ¿sabríais decírmelo? 32, no. 3E. 3E, 3E00. 0. En hexadecimal, esto genera dos bytes. 3E00. Y eso significa que cargo en A el siguiente byte, 00. ¿No? Vale. ¿Vais a, ¿Veis a dónde voy? Esto de aquí es una constante, y esa constante tiene el valor de la posición de memoria donde se va a generar el siguiente byte, más 1. El siguiente byte es 3e, y más 1 es el byte 0,0. Si esto fuera la posición 4100, 3e estaría en la posición 4100, y el 0,0 en la posición 4101. Esta constante valdría 4101, es decir, la dirección de memoria donde está el 0, del LDA,0. 0. Ahí es donde estoy escribiendo mi contador de entidades, en el cero este de aquí. Vale. Vamos a verlo. Esto es interesante que lo veáis, porque esto es una optimización buenísima que se llama código automodificable. Es la versión más fácil que existe del código automodificable. Pero es una de las más útiles también. Vale. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Bien, voy a ir directo a la actualización. de las entidades a ver si lo pongo aquí vale, que no os maree mucho ¿lo veis bien? más o menos voy al update del render y esto llama al sistema de renderización de entidades y ahora mismo en el sistema de renderización de entidades como hemos visto le pasamos en ix el puntero a la primera entidad y en a el número de entidades tenemos el número de entidades que es 3, ¿vale? Y en x 40c0, que es lo que vamos a poner en memoria. 40c0, ¿vale? Esa posición de ahí es donde está la primera entidad. La que está resaltada. Aquí está la primera entidad. Bien. Paso. Lo que lo centre, Veamos. Y lo primero que nos encontramos es precisamente lo que estaba haciendo yo ahora. Escribo A en la posición 4233 y esa es el entity counter. ¿Vale? Esto es el LD entity counter, coma A 4233. ¿Dónde está 4233? Me voy a ir primero en la memoria 4233, ¿vale? Es ese 0. Y ese 0 que veis ahí, veis un 3E al lado. Eso es LDA, 0. Y 4233 es ese 0. De ahí. ¿Vale? Esto, si me voy aquí en memoria, 4232. Sí, pero quiero 4232, que es donde está el LDA. ¿Vale? L de A, 0, y ahí lo veis, 3E00. ¿Sí? Si yo sobrescribo ese 0, ¿qué pasa? ¿Qué va? Que cargaré en A lo que escriba en ese 0. Es lo que estoy haciendo, estoy modificando el código de 3E00 0, para que en vez de cargar un 0 en A, cargue un 3, que es lo que me han pasado como parámetro. Y es lo que va a pasar ahora. Si os fijáis, cuando yo ejecute mi instrucción, esta, vais a ver aquí que este 3E00, ey, antes de que lo ponga bien, va a cambiar. ¿vale? Yo ejecuto la instrucción, A tiene un 3, ejecuto y ahora tengo 3E03, aquí abajo. Y eso significa que ahora en la posición 4232, que estaba viendo antes, tengo... LDA 0.3 ya no tengo LDA 0 como antes eso significa que estoy utilizando el byte del código máquina de la instrucción 3 00 para almacenar directamente el valor en lugar de ponerlo en una variable, en una posición de memoria aparte y ahí cargar con paréntesis que es lo que estábamos haciendo hasta ahora y eso tiene ciertas ventajas la primera es que cargar directamente solo son dos ciclos, cargar con paréntesis son cuatro lo único que luego tengo que almacenar, pero bueno. Eso significa que esta instrucción de aquí es la que acabáis de ver ahora. Yo la tengo puesta en el código como lda00, pero cuando entro a la función, aquí nada más entrar, lo que hago es poner ese 00 al valor de la cantidad de entidades que tengo, que me han pasado. Con lo cual, de forma efectiva, aquí pone LDA,3 o pondría LDA5 si tuviera 5 entidades, o LDA10, lo que sea que me hayan parado, pasado como parámetro. Así que cargo en A, decremento, y si esto es 0, retorno, porque aquí tengo el contador. Y si no es 0, lo que hago es que cuando llego aquí lo vuelvo a sobreescribir. ¿Por qué? Porque si aquí valía 3, decremento es 2, no es 0, no tengo que volver, actualizo ese contador a 2, y la siguiente vez tendré LDA,2. 2 dec da 1, no me tengo que volver, vuelvo a actualizar el contador. En vez de actualizar una variable que está fuera, lo actualizo en el propio valor que tengo en el LDA. Vale, esto simplemente es una forma de, de calcular en una constante la posición de memoria que necesito para modificar ese cero. Punto es la posición actual de memoria donde va a generar él el siguiente byte de memoria. Si le sumo 1, pues el siguiente byte es 3e, más 1 es el 0,0. ¿sí? Así que estoy calculando en una constante una dirección de memoria. Otra opción para hacer esto sería así. Poner una... En vez de una constante pongo una etiqueta, que eso es la dirección de memoria. Y entonces aquí yo en vez de poner en counter ponía en counter... Más uno, porque la etiqueta, el byte al que hace referencia en la posición de memoria es 3E, y el que quiero escribir es el siguiente, aquí pondría el más uno, pero a mí me es más cómodo ponerlo con una constante, porque luego en los demás sitios yo no tengo que andar poniendo más uno, sino que lo pongo aquí una sola vez y los demás sitios ya es end counter, ¿vale? ¿Se ha entendido? ¿Me ahorro guardar cosas en la pila? Sí, pero bueno, esto es como todo. Las estrategias para guardar cosas en memoria en la pila o similares tienen ventajas e inconvenientes. Yo he elegido esta aquí porque haciendo cuentas me sale más rentable que, por ejemplo, salvar en la pila. Salvar en la pila y recuperar, en este caso, me salía más costoso que sobreescribir esa variable o incluso que tener una variable aparte de la que voy leyendo, ¿vale? Es una opción, pero para que veáis distintas opciones. Esto se le llama código automodificable, porque estoy modificando los datos del código. El código máquina lo estoy modificando a mano. ¿Vale? Esto se puede hacer y es de las más fáciles porque solamente estoy modificando el valor que cargo en A. Podría modificar el propio código, se haría más complicado. Bueno, aquí el dibujar las entidades, como veis lo primero que hago es borrarlas, que es dibujar un solid box de color de fondo. Y para eso utilizo lo que había dicho antes, el Last Video Memory Pointer, que me lo salvo de la iteración anterior. Entonces lo cargo aquí, pongo a cero el color para dibujar fo el fondo de color cero. Pongo ancho y alto, hago un push para salvar ese alto y ancho porque lo voy a reutilizar abajo, es el mismo ancho y alto para la misma entidad. Dibujo el fondo negro. Calculo la nueva posición, según lo que se haya movido la entidad, pues tendré que calcular otra posición de memoria de vídeo. Recién calculada esa posición, que es donde voy a pintar ahora la, la entidad, me la guardo para la siguiente vez borrarla, y a continuación hago un draw sprite que es lo mismo que el draw solid box pero pasándole los parámetros del de sprite, la dirección de memoria de donde el sprite tiene su definición. Ya está, borrar, calcular la nueva posición, guardarme esa posición, pintar el sprite. Dime. Buena pregunta. ¿Qué pasa si el fondo es un suelo de un mapa en vez de un fondo? Es que no puedo borrarlo así porque me cargaría el fondo. Simplemente. Si el fondo es un suelo de un mapa, ya te tienes que buscar otras técnicas de borrado para borrar restaurando el fondo. Y de eso hay varias técnicas. Algunas de ellas las he contado en vídeos de años anteriores. Algunas otras probablemente las contaré este año. Pero bueno, las técnicas consisten en... Si yo tengo, por ejemplo, un fondo hecho a base de baldosas, tiles, pues saber en qué tiles está ubicado mi sprite y repintar esos tiles, que borraría mi sprite volviendo a colocar lo que hay en el fondo, por ejemplo. O bien, antes de pintar mi sprite en pantalla, tengo funciones que me permiten coger lo que hay en la pantalla y guardarlo, como un sprite. De modo que yo en vez de eh, escribir ceros para pintar el fondo, lo que haría sería pintar otro sprite con lo que me he guardado antes. Eso es otra opción, ¿vale? Son técnicas que están explicadas en vídeos anteriores, este año veremos alguna otra que también es más fácil como dividir los colores y utilizar solo algunos bits para pintar el primer plano y solo algunos bits para el fondo, de modo que nunca borras el fondo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Vale? ¿Habéis entendido todo el código? ¿Sí? Ahora pregunto yo. Si habéis entendido todo el código, ¿seríais capaces de replicarlo? ¿No? Solo me queda un detalle que no lo he contado. ¿De dónde vienen los sprites? No es como no es como los niños que los trae la cigüeña, ¿no? Los sprites tienen que venir de algún sitio, ¿no? Os pues lo sabéis, eso os lo han contado vuestros padres, ¿no? Que los niños los la cigüeña. O es muy retro también. Es clásico. Bueno. Los sprites. Los sprites, aquí hay una carpetita que veis que es IMG. ¿Vale? En mi carpetita IMG tengo tres PNGs y 3.pixel porque yo estos sprites los he diseñado con un programita que se llama Pixel Edit. Hay muchos más, Seprite yo que sé, el GIMP, podéis hacerlo con lo que queráis, pero tengo ahí tres PNGs. Al final, cualquiera de esos PNGs, por ejemplo, el del carácter principal, personaje principal, yo lo puedo abrir. Si se quiere abrir el visor Vale. es chiquitito, vale, lo veis, personajillo, lo he, dibujado, lo he dibujado yo con mis maravillosas artes pictóricas, vale, como podéis ver, un personajillo, sencillo, 8x16 píxeles, un png, sin más, vale, ese png se convierte a sprite, se convierte a los datos que nosotros hemos estado haciendo en el curso a mano, que es eligiendo los colores para cada píxel. Eso va a parar a la carpeta fuentes, vale, voy a parar con menos L, veis una carpeta assets, dentro de la carpeta assets hay un fichero de cabecera que me he creado y hay una subcarpeta llamada sprites. Y en esa carpeta sprites se produce este código de aquí que veis, char red ball y sword, los tres sprites, que se han convertido a código C, y en este caso da exactamente igual que sea C o ensamblador porque va a dar el mismo resultado y lo veréis ahora el porqué. Si yo cojo aquí y edito uno de ellos, por ejemplo, mainchar.c, menos L no quería haberlo editado, pero bueno, veréis que mainchar.c simplemente son datos. Y esto se traduce en ensamblador igual que los datos cualesquiera punto de BES que es lo que van a salir. De hecho ahora lo veréis cómo se traduce en punto de BES. Ahí veis la paleta palmain que son los 16 valores de la paleta y aquí veis los valores en hexadecimal del sprite simplemente. Y todo esto cómo se ha convertido. CPC telera tiene herramientas. Una de ellas es IMG tu CPC que permite hacer estas conversiones a partir de cualquier tipo de imagen, te genera esto. Y tenéis en la carpeta de configuración, en CPC telera, ahí en la carpeta CFG, tenéis makefiles, ¿vale? ficheros makefile que están diseñados con macros para que podáis añadir las conversiones. Y ahora explico por qué. Ahí veréis que hay un image conversion, ¿vale? ¿Lo veis? El image conversion. Bien, pues si yo edito ese fichero imageConversion de la carpeta cfg, hay esto. Y este image conversion son macros del makefile que lo que hacen es generar reglas. Generan reglas que hacen que los ficheros que se van a crear, los main.c y main.h que se han creado en mi carpeta de fuentes, dependan del png. Y esto sirve para que si yo ahora, si veis que me vengo al terminal y pongo make, me dirá que no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya ha ensamblado todos los ficheros, ya ha convertido todos los pngs y nada ha cambiado. Pero si yo editase uno de los pngs, por ejemplo, cojo el gimp y en la carpeta img cojo el mainchar.png y lo edito, ¿vale? Aquí tengo mi carácter principal y supongamos que yo vengo y me lo cargo a lo bestia porque claro, el, el lápiz es enorme a ver si puedo coger un lápizito más pequeño aquí, uno ¿vale? aquí veréis que le hago una cosa extraña, ¿vale? lo edito Simplemente salvo, eh, esto hay que exportarlo sobreescribiendo vale, lo salvo y he editado el png, solo, no he tocado más nada. Entonces yo ahora pongo make y veréis que se vuelve a convertir el png y se vuelve a generar el proyecto, porque para eso sirven las reglas de makefile, las reglas de makefile dicen... Que los ficheros que hemos producido, mainchar.c y mainchar.h, dependen del PNG. Si el PNG cambia, hay que volver a generarlos. Y si esos cambian, hay que volver a ensamblar y al volver a linkar algunas partes. Entonces, esa es la ventaja de cómo está diseñado CPC Telera. Nosotros ponemos esto, ponemos las reglas, y si los sprites no cambian, no nos los vuelve a generar, no está repitiendo trabajo. Y si alguien los toca, no hace falta que el programador diga un sprite ha cambiado lo voy a reconvertir, no, cuando tú pongas make, si un sprite ha cambiado se vuelve a convertir, él solo, y aquí veis el proceso de conversión, que lo pone aquí, vale ahí pone que lo está convirtiendo y ahí veis el comando que ha utilizado para convertirlo, si quisierais ver cómo va ese comando, pues aquí lo tenéis, podríais ir a la ayuda, verlo, no hace falta entretenerse, ¿Vale? pues un comando con el que lo convierte, nos explica todo el sprite y sale. Todo eso sale de aquí, de este fichero, en el que yo he dicho que quiero la carpeta de salida SRC Asset Sprites, que quiero utilizar esta paleta, vale y esa paleta es la que tengo aquí arriba, en números de, eh, de firmware, vale eso lo podéis ver en la ayuda de CPC Wiki o en cualquier sitio, los números firmware de los colores, y aquí tengo tres órdenes convert, el main char, lo quiero convertir a SP mainchar, el Red Ball y el Sword, cada uno con su tamaño. Lo pongo ahí, se generan las reglas. Ya está, se convierte y él solo convierte los sprites. Con eso me genera estos ficheros que al ensamblarse, estos ficheros, lo vais a ver en el OBJ, Assets, sprites, y aquí me vengo al. Por ejemplo, el mainchar, ¿dónde está? Aquí. mainchar.lst, que veréis que se convierte en punto de ves Por eso digo que da igual que esté en C, no importa, como solo son declaraciones de arrays, los arrays se convierten en esto: en punto de ves con los valores y en una etiqueta. Que como veis, las etiquetas, los nombres de etiqueta global en C por convención, cuando se traducen al ensamblador, se les pone un subrayado delante. Y ese subrayado es el motivo por el cual yo cuando los uso, los uso con subrayado, porque uso esa etiqueta que se ha generado al convertir. ¿vale? Tengo la etiqueta para la paleta, los 16 valores de la paleta, y a continuación la etiqueta de sp-mainchar y sus valores. ¿Entendido el proceso? Yo me he ido a mi ficherito de configuración y le he dicho, quiero que me conviertas esto, esto y esto. A partir de ahí, cada vez que pongo make, él convierte los pngs a c y cuando eso se compila, salen los valores del sprite. Como eso es un array, yo ese, ese array es el que le paso a mi función de pintar sprite, que coge todos estos datos y los copia a la memoria de vídeo como habéis estado haciendo en el curso de código máquina. Pone en memoria de vídeo los valores del sprite. ¿Está claro, no? Muy bien, pues para... Para no estar dos horas más, lo que voy a hacer es un pequeño descansito, ¿vale? Antes de que hagamos una segunda parte en la que añadamos cosas. Pero lo que os voy a pedir ahora es que intentéis replicar vosotros esta estructura. ¿Vale? Lo que acabáis de ver, con el diagrama, que os lo voy a dejar si queréis puesto, aquí este diagrama, que os dejo puesto, para que intentéis replicar la estructura. Y dentro de un rato, con eso ya funcionando, vamos a añadir la parte de IA, que es lo que queremos hacer hoy. Ya habéis visto cómo está el juego, ahora viene la IA. Es lo que hay que añadir, el sistema de IA, que ahí no está.